Es un precio razonable, diría Patricio Un precio razonable Imagínate lo estúpido que será que tuviera cuatro. Hola YouTube, sean todos bienvenidos a la siguiente parte del QPX Y ahora toca darle a este payaso Les recomiendo que vean el capítulo anterior antes de empezar este Que nos toca el payasito que nos acaba de atropellar ¡Hijo de tu! Se me olvidó eso Vamos a ver, se supone que así le debo bajar más No creo que le esté bajando más Al contrario, creo que le está bajando menos Hello darkness, my old friend. Continuamos contra el payaso Bongo Ahorita tomar la indicada para este pendejo Ok, sí, sí, sí, efectivamente sí no nos deberíamos de tardar tanto en vencerlo porque, pues, está fácil. Es nada más un payasito. Es que el problema no son, no son el payas, son dos patos. Es mi único problema. Toma, Chocololo. Ay, joder tú. Pinche carro. No sé cómo vencerlo en esa parte. ¡Hasta para allá, cabrón! Cuatro golpes aquí, no la debo de regar, no la debo de regar, no la debo de regar. Y ya la voy a regar. Wow, la madre ¿A ustedes cuando eran payasos les daban miedo los niños? Perdón, al revés ¿A ustedes cuando eran niños les daban miedo los payasos? Déjenmelo en un comentario, por favor ¿Vas a mamar, cabrón? ¿Para qué, para qué traes tus pendejadas y ya mamaste, cabrón? Ahora esta arma Esta arma nueva Porque sé que este cabrón no me hace daño nada más, se daña, nada más. Ahí está, ahí está Vencimos al payasito Franco Escamilla Bueno, estaba muy flaco eh, Se me hace que estaría mejor No sé, se parecía un poquito Calamardo por la nariz Vamos a ver qué voz sigue Sigue otro nivel de estos que se pasan fácil ¡Oh! what the fuck No, voy por arriba mejor Notilio ¿Qué hago aquí? Pues mejor paso con esto, ¿verdad? Cabrón, te estoy... ¡Disparando muerte a la verga! ¡A la madre! ¿qué, ¿Qué le hago a esto, güey? No sé qué hacerle ¡A la madre, güey! ¡Ay! Lo hice para el otro lado ¡Verga! Y justo lo maté cuando me mató ¡Ah! ¡Oh, ¡La trompeta! Bueno, ya estamos cerca de pasarlo, ¿eh? Ok, llegó aquí con tres vidas ¡Güey! ¡Eso es buenísimo! ¡Güey! ¿Qué, qué, qué, qué, no parrió cuando debía de parrear? ¡Ah, uh. oh, verga! La trompeta me... Ah. Espérate, si ¿sí vuelvo... Agarro la moneda... Y regreso... No vuelve a salir, ¿verdad? Dime que no... ¡Güey, no! Tu trompeta... No, espérate... Creo que ya sé qué hacer, ya sé qué hacer. Necesito dos monedas. Hay uno que. en el que no agarré monedas, güey. Todo pendejo. Se me olvidaron. Era este me parece. Ah, nada más agarré una. Vamos a pasarlo rápido. Hijo de tu pinche insecto. Me cagan los insectos, por cierto. Eso es lo que les conté en el video que grabé de este nivel, pero que no subí. <risa> Espero que ya hayamos conseguido las monedas que son necesarias. Con dos la hacemos. <risa> ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por nada más tengo dos? No debería de tener una más. No me digas es que. Se me a agarrar la otra, no mames. El cielo, ya tengo tres monedas. Ya, Mugman deja de bailar, chingado. Nada, pues vamos al nivel una y otra vez para llegar aquí. Pendejo monito azul, wey. No sé sí si voy a saltar por pasar el mismo nivel, Nieto pendejo. Ahora sí, eh, Sigue el este nivel. El smokebone me lo tengo que equipar. Sí. Me lo tengo que equipar, el smoke bomb Dime de qué estoy aquí Bueno, a la verga mi corazón No vale para nada al parecer Sí, güey, a huevo, esto era lo que necesitaba Me hace la vida mil veces más fácil Casi ni me importa morir porque Se llega fácil acá Casi ni me importa morirme Me lo salté a la verga güey. o sea... Ve la verga que vale todo con este poder güey. Me lo salto todo, no manches Mira, ya estoy cerca de pasarlo Este poder es estúpidamente fuerte Ok, ok, ahí lo use mal al parecer es una pendejada este poder, por eso no lo quería comprar, pero, pues, era necesario. A la madre, me pegué. Beso, güey. Beso, me da verga que me peguen, güey. Bueno, no me da vale, verga, pero sí me da vale, verga que me apunten. La única desventaja es que ahora tengo tres puntos de vida en lugar de cuatro. Es un precio razonable, diría Patricio. Un precio razonable. Imagínate lo estúpido que será que tuviera cuatro. Muérete, muérete, muérete, muérete, muérete. Gracias. Oh, oh. What? No puede ser, ¿verdad? No, si sí, es que te puede estar en padre, cabrón. A ver, pasa el nivel, cabrón, culero. Nada más lo quiero matar porque me cae mal Nada más lo quiero matar por eso No porque sea obligatorio ¡Al fin, güey! ¡Al fin! Voy a celebrar ¡Uh! Bueno, muchachos Pues, ¿qué hicimos? Vencimos a Bepi, conseguimos la cosa esta Y... Ahora por acá, ¿qué más hay? ¿Otra tienda? ¿Aquí qué hay? ¿Me ¿No, Eh, bueno, lo vamos a empezar rápido Espero Nada no, más le voy a dar unos poquitos intentos Y luego hasta aquí llegó el video Pero vamos a ver Vamos a ver, fantasmitas Ustedes están muy güeyes, cabrones Si enviaras tres de esos No los podría detener ¿Alguna otra sorpresa? Ah, listo First try a la, primera, a la primera Como siempre Como todo es común, cabrón I knew if I bla Bla, bla, bla, bla, bla, bla Super power a la verga Yo creo que me gusta más el Chocololo Todavía no sé qué es Pero vamos a ver Invencibilidad Tal vez Tal vez, pero bueno muchachos Hasta aquí dejo el video del día de hoy Espero que les haya gustado, si les gustó No olviden darle un like, comentar, suscribirse No olviden activar la campanita De notificaciones y nos vemos en otra Adiós